están haciendo los ejercicios a Catalina y aquí tenemos a Flor que ha venido a vivir con Catalina porque ya estaba teniendo muchos problemas de movilidad y ha dejado de comer allí y todo pero ahora aquí está como una moto y súper feliz de tener una nueva compañera un poco más de su condición ¿verdad? <risa> Qué flor, estás feliz aquí, ¿eh? Vale. <risa> Ahí van a poner a Catalina ah, su camita, ¿verdad? que hace unos ejercicios, pero prácticamente está paralítica, preocupada de la artrosis. Llevo ahora unos días más flojita. Sí. Así que creo que le va a venir maravilla que haya venido flor con ella. <risa> Está comiendo más animada de eso. Sí. ¡Mira, Flor! ¡Mira, Flor! ¡Que te estás perdiendo! Mira, Flor, cariño. Vamos a pedir un poquito de suerte, ¿no? A ver. Sí, ayúdame un poquito. Que comer también. Aquí con las dos juntas. Iniciando una bonita amistad. Es tan fácil hacerlas felices, ¿eh? Tienen tampoco. Aquí está después. Ya <risa> tienes una silla Plus. Un alfalfa para pero... los es Las orejas con las miradas más tiernas del mundo. Sí, esto es. demasiado. Está. es una Son las próximas ternuradas ya. de sí, pues ternura pura. A ver, un poquito de alfalfa también tenéis. ¿Sí? Y los cachitos de manzana han sobrado, de la vuelta. <risa> Y al final, ponemos en, ¿no? después lo hemos hecho, después y esto. ¡Venga, ahora! ¿Qué te has cogido? por ¡Jolmano! Pues yo te voy seguir trabajando.